Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de vídeo de porteo ergonómico Os vamos a enseñar a anudar un fular elástico Ya hemos comentado en el podcast que es un dispositivo muy versátil Y encima al ser elástico mucho más fácil su uso ya que permite el preanudado Es importante que la tela esté bien extendida y tensa Os aconsejamos al principio hacerlo delante de un espejo, os ayudará cruzado por detrás, cruzado por delante y al final el nudo. Introduciremos al bebé en el fular, Recordar que es importante que las rodillas estén más altas que el culito haciendo una forma de M, en un recién nacido eh, tendrá la posición de ranita. No forzaremos su apertura natural de las piernas. A partir de 3-4 meses ya se puede sentar con las piernas abiertas abrazando el cuerpo del porteador. La columna del bebé estará en forma de C y la altura del bebé será eh, al alcance de un beso. Estará contra ti, nunca cara al mundo. Y las vías aéreas siempre despejadas y visibles. Extenderemos la tela de corva a corva. Y ya lo tendremos, y preparaos para portear niños y niñas hasta que ellos o vosotros lo decidáis.